¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Pues... Estoy grabando en el campo. ¿Por qué? Porque hoy hace un día espléndido. Hace un día de maravilla. Hace sol... Eh, y es que ha llovido, ¿eh? Ha llovido y ha hecho frío. Eh, pero hoy... Y dicen que ya empieza. Ya empieza eh, el buen tiempo. Y tocaba, ¿eh? Tocaba... Porque hemos pasado un invierno de frío, frío, frío y lluvia y todo. Pero hablando de lluvia, como veis, mira, los campos todavía están inundados de agua. Y mira la charca, la charca está llena, llena, llena. No, no podría estar más llena, pero qué rico todo. Qué rico todo. En esta eh, charca hay carpa, hay peces. Es que los vecinos de abajo, un año, le echaron peces al, a la charca, entonces siguen allí. Pero claro, unos años, eh, con sequía y todo, lo, lo pasan mal. Pero hoy, supongo que están en su salsa o en su agua. Mejor dicho. Pero el campo ya... Ya está bien, ya hace sol. Ha llovido mucho, así que todo crece. Todo crece. Y la verdad es que da gusto, un gusto estar andando sin, sin con mi chaqueta, pero la verdad es que no, no hace falta. Pero todavía hay una prisa. Y no sé si se, se pueden ver desde allí las montañas no sí. eh, Todavía tienen eh, nieve, una capa de nieve en, en, en las cumbres, pero eh, por eso el viento que viene es un viento más frío, pero bueno, ya viene, ya viene. Todavía estamos, estamos en primavera, pero ya la primavera suele ser algo, algo muy, muy agradable aquí en, en, en Madrid. Eh, eh, eh, no, no hace tanto calor como en los años antes, en, en abril, en abril a, a veces hace un, un, un tiempo fenomenal, pero es, este abril no, entonces ya estamos en mayo y se nota ya, ¿eh? ya. Entonces, otra vez estoy en el campo y ¿sabes lo que a mí me gusta mucho? es que ya yo hago footing dos veces por semana y me encanta hacer footing cuando hace mucho calor yo sé que mi, mi mujer Cintia, ella dice estás loco Gordon no no mejor por la mañana cuando no hace calor pero no a mí a mí me encanta correr con, con un calor un calor seco ahora hace mucho viento entonces, voy a ponerme aquí, fuera de, del viento. ¿Qué es ese? ruido? Es la época de, de las eh, ranas y... Eh, por la noche, todas las ranas de, de, de las charcas se ponen a cantar, y cantan, y, y, y durante una hora cantan. Es increíble. Siempre en, en esta época. Bueno, sí, a mí me encanta correr con un calor, no sé, me, me, mmm, me encanta, y, y te, te penetra hasta, hasta la médula. Un calor, un, uh, un gusto, sí, sí, tengo muchas ganas, muchas ganas de, de, de que venga ese calor típico de, de Madrid De los 40 grados, bueno, no sé si, si voy a correr con 40 grados, pero 30 grados, 35, oh, estoy en mi gloria Entonces, chicos, bienvenidos a la primavera Bienvenidos a la primavera aquí en España y vamos a grabar más en el campo ahora que, que puedo porque no, no mola grabar en el campo cuando está lloviendo y hace un frío de narices pero ahora no, ahora estoy y, y podéis compartir el campo de España conmigo este verano entonces, hecho, vamos a ver el campo de España por partes, vale chicos hasta luego